Escuchamos música de acuerdo a nuestro estado de ánimo O simplemente porque nos identificamos con alguna canción Si tú eres de las personas que buscan darle ese ritmo a tus días Y no encontrabas esa música Prepárate porque es muy posible que te hagan bailar Número 1 Side Up Right Now, Parcels Esta banda australiana con diferentes variantes Como Indie no Disco, Funk Soul, Alternative, Dance, and Andy Pop te hará bailar con esta canción movida y alegre. Número 2: Can't Stop You Loving Side in Panama. Esta canción, interpretada por la banda estadounidense Side realizó este featuring con la banda Panama en el año 2019. Quienes con ese estilo no disco y chill wave te harán bailar sin duda y además de que realizaron varios remixes de esta canción, las cuales también están para bailar. Número 3. Trouble, My Night Generation. En esta ocasión le toca a una banda mexicana la cual lanzó esta canción del álbum Funk Your Bones en el año 2016 la cual tiene un estilo también muy retro al estilo Daft Punk. Y no solo te hará bailar con su ritmo peculiar, sino que te hará querer escuchar todas las canciones de ese álbum para reproducirlo en tu playlist hasta cansarte. Número 4. Fall into Hippo. Esta canción del álbum Something Familiar, lanzada en el año 2018 de los integrantes de la banda estadounidense Hop, con su ritmo Team Pop, te harán disfrutarla en cualquier parte del día. En especial si te encuentras aburrido o realizando alguna actividad cotidiana. Y de no ser así, te darán ganas de tomar a tu pareja y bailar. Número 5 So and to you Atlanta Rhythm Section Canción compuesta por la banda de rock sureña estadounidense formada en 1971 por Rodney Husto, Barry Bailey, Paul Goddard, Dean Daltry, Robert Nix y James Pickard Jr., cuya formación actual de la banda está formada por Geoffrey Husto junto con los guitarristas David Anderson y Steve Stone, el bajista Justin Secker y el baterista Roger. Esta canción es sin duda perfecta para escucharla en cualquier momento y a cualquier hora, dejándote con ganas de repetirla sin aburrirte o mientras vas camino a casa después de un día agotador.